Amor, nunca tendrás un rostro neutro, porque viajas difuso, escondido en los vientos. Qué hermoso es encontrarte en ojos muy traviesos, en manos terciopelo o en volcanes de invierno. Cuando al amor encuentren en callejas del tiempo, acójanlo en profundo, embriáguense en sus besos, pero jamás intenten retenerlo, porque el amor es libre, tan libre como el viento. la poesía con motivo de nacimiento de mi hijo mayor eh, fue una emoción tan grande que tenía que plasmarla de alguna manera. Eh, así nací yo a la poesía. Y a la pintura nací a raíz de un cambio de, de país. Eh, tuve que salir de, de Perú, viajar, dejarlo por completo. Entonces ahí nació la pintura. Cuando empecé la poesía tuve que hacerla a escondidas. O sea, no se me permitía escribir. Entonces yo escribía, cuando todo el mundo estaba dormido, yo estaba escribiendo en taquigrafía. Y al día siguiente, eh, eh, cuando iba a mi oficina, traducía y plasmaba en una página. Lo escrito en la noche. Y gracias al apoyo de la Universidad de San Marcos, donde trabajé por 25 años, pude publicar mi primer poemario, Voy a hacer el tiempo. El segundo poemario, Rocío, de miel y Hiel, fue presentado en la ANEA, que es la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Lima, pero aún me falta publicarlo. Algunos de mis cuentos están publicados en Calameo y próximamente publicaré en Paraguay mi primer libro de cuentos cortos, La Pachos de Otoño. Ya tengo en preparación un segundo libro de cuentos cortos, el llamado Reflejos. Inconcluso en alguna parte del camino hay algo que ha quedado inconcluso y aún mirando fuerte no logro descubrir ese resquicio. Quisieras un segundo detener esa película llamada vida y siendo productor y director armar un nuevo comienzo, recortar otras escenas no queridas y quizás agregar otra toma nunca vista. En fin... Hay tanto que quisiera rescatar e imprimir de esta película que casi todos llamamos vida. Y sin embargo, tan solo la hemos visto de refilón, empinándonos para no perderla de vista. Me gustaría saber algún día qué fue lo que dejé sin terminar, en mi peregrinar por este mundo terrenal de horas imprecisas. Yo empecé a pintar cuando llegué aquí al Paraguay. Y la verdad que tengo una anécdota acerca de eso. ¿no? Es que yo quise aprender a pintar. Entonces me fui a buscar una profesora y, y así hice un primer cuadro. Pero cuando lo terminé me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Yo quería eh, en la pintura eh, tener la misma libertad que tengo en, para escribir poemas o cuentos. Entonces eso así como he, he continuado. Eh, soy una... Este, una pintora empírica, podríamos decir, pero yo eh, disfruto de mis pinturas, disfruto. O sea, crear un poema, crear un, un lindo cuento corto, crear una pintura, eh, no, no digo que es una pintura espectacular, porque soy una persona muy sencilla en lo que se refiere a pintura, pero la satisfacción es tan grande en un creador que eh, es así como yo me siento, ¿no? Cada obra para mí es hermosa. Eh, es como si estuviese diseñando en arcilla, ¿no? le voy dando forma hasta que queda en el punto que a mí me gusta. En la poesía y el cuento corto toman su tiempo, exigen un poco más del creador, exigen. Eh, hay que pensar, repensar, volver a revisar. La pintura para mí es más fácil, o sea, la, la pintura es como un relax, es algo que me hace bien, me hace sentir bien y no toma tanto tiempo, la pintura es más rápida. Este cuadro tiene para mí un significado muy especial porque no fue hecho con pincel, sino con eh, los dedos de mi mano. Me encantó hacerlo y, y tiene un, un significado muy especial para mí. Creo que ustedes lo pueden interpretar. Ese es una canoa con pescador, ese es el primer cuadro que yo hice y, y lo hice justamente en, en el puerto de Asunción ese es el primer cuadro, y todos los demás, eh, cada uno de ellos tiene su propia historia, eh, están viendo el primero y les muestro eh, el último, que yo le puse María, por el huracán tan fuerte que hubo en México, este, es el último que yo he pintado, pero cada uno de los cuadros que ustedes ven acá tiene su propia historia. Yo nací en Bellavista, que es un puerto del Callao, pero solamente nací porque mi mamá decidió tener el parto en ese lugar, que era muy distante del Rímac, a donde enseguida que yo nací me llevaron. O sea, yo me crié en el Rímac. Si iba a esa zona del Callao era solamente en los periodos de vacaciones a la casa de mi tía Teresa, que era una hermana eh, de nombre nada más de mi mamá. Entonces pasaba las vacaciones de tres meses en ese lugar, en Bellavista, porque me encantaba ir a la playa, nadar y cosas, esas cosas. Pero mi, mi vida eh, transcurrió en el RIMAC. Otro hermoso recuerdo que tengo de mi juventud es cuando ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Era la más joven y no me llamaban por mi nombre, sino todos me decían chiquita. Hace muy lindos años en esa facultad, tuve dos amigas muy queridas, a las cuales hasta hoy recuerdo. Y lo que más me alegra es eh, haber podido representar a la Universidad de San Marcos en un concurso nacional que se hizo unos años más adelante y en los cuales quedé en segundo lugar. La verdad que esos son recuerdos muy hermosos para mí. Estos poemas que les voy a leer a continuación Corresponden al segundo poemario, llamado Rocío de Hiel y Miel. Página Blanca Hermosa página blanca, plenamente para mí. Qué hermoso poder hablarte, confiándote mi sentir. Tú conoces mi amargura y aquellos hondos temores. Compartes mis alegrías y lloras con mis dolores. Acudo a tu inmensidad, en silencio y sin reproches, envidio tu enorme paz y tiemblo por mis errores. Tal cual la palabra queda impresa en tu inmensidad, así te entrego mi amor este día y muchos más. Marinerita, al son de las caderas, oh bribón, a sombra de bandera, un galardón, a sombra de palmera, un gran amor. Y si mi alma gimiera, Solo Dios. Quisiera, quisiera cantar odas a todo amigo poeta que aún lejos de su tierra no olvida sus pertenencias. Mas siento que me aprisionan fuerzas oscuras y extrañas que no dejan que yo avance hacia una bella montaña. Montaña llena de flores, un símbolo de esperanzas para los niños pastores que a sus pies danzan y danzan. Quiero abrirme al horizonte, hurgar entre las montañas, seguir a una golondrina acunada entre sus alas. Quisiera hundirme en el mar para mirar desde el fondo sus cofres tan repletitos de codiciados tesoros. Hay tanto que yo quisiera que no alcanzan las palabras para gritarle a este mundo mis anhelos y esperanzas.